Ay, Fidel, la popular hija de Evo Morales. Si la gente supiera lo cagados que soy vos. ¿Qué vas a hacer cuando se acabe este peo? Ya Omar Prieto no va a ser gobernador para defenderte. Yo creo que ya no vas a poder ni estar con los seis guardaespaldas que te acompañan para ir a comer en la avenida 72 en un sitio. ¿Qué, qué vas a hacer?